Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por, por estar aquí en esta soleadísima tarde en el jardín de, de las Vistillas. Tenemos a Sani Ladán, eh, vicepresidente de la asociación Elín. Tenemos a a Ione Belarra, que se está haciendo un tour por, por todas las mesas y todos los espacios de esta ONI, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. Eh, vamos a charlar de una Europa sin buitres ni salvinis, una Europa que se construya desde abajo, desde los pueblos, eh, sin xenofobia, sin muros altísimos y sin medidas austericidas eh, que nos condenen a, a lo peor. Os dejo con, con él y con ella y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos y a todas en esta, como decía Fanny soleada tarde. La verdad es que lo primero que quería hacer era darles las gracias a las organizadoras de la Fundación 25M que han hecho un trabajo extraordinario. Creo que esto es muy Podemos, el estar en la calle con la gente en un espacio abierto en, en medio de Madrid y creo que precisamente el hacer las cosas con este cariño, con este cuidado, con esta... Eh, grado de detalle, pues es muy Podemos y, y es muy de agradecer, han hecho un trabajo maravilloso con horas y horas sin dormir, así que quería empezar lo primero dándoles las gracias. Luego quería, queríamos hacer esta, cuando pensábamos, anillo cómo plantear un poco este conversatorio, pensábamos que podía estar bien hacer una primera parte en la que establecemos un pequeño diálogo y después abrimos al público las preguntas porque creo que la... Vamos, el planteamiento que va a hacer Sani es muy interesante y estoy convencida de que vais a tener muchas preguntas para hacerle. Eh, yo quería empezar eh, por, un, por el plano sobre todo internacional. Hemos vivido una crisis desde el año 2008 en el que hemos visto una Europa que ha impuesto políticas económicas neoliberales absolutamente austericidas eh, como manera, como vía para salir supuestamente de esa crisis que en España el 15M señaló como una crisis estafa y que es evidente que ha traído y ha dejado tras de sí pues eh, políticas de recortes, menos servicios eh, públicos en los países, sobre todo del sur de Europa, una sanidad pública y una educación públicas muy precarizadas, peores salarios y, bueno, creo que si no me equivoco si digo que también todo un reguero de penúltimos a los que sería muy fácil convencerles de que los culpables de su pobreza, de su desigualdad, son los últimos que, que vienen a Europa buscando un, un futuro mejor y una vida mejor. Creo que como eso es un riesgo y en Podemos estamos convencidas de que tenemos más que suficiente para que todas las personas tengan todos los derechos garantizados en nuestro país, pues me parecía interesante que pudiéramos tener esta primera parte de la charla en la que Sani nos compartieras cómo ves tú el contexto internacional, cómo ves tú las posibilidades que hay de reconstruir el proyecto europeo, de rehacer eh, Europa y de hacerlo con la gente dentro, de hacerlo con, con los derechos de las personas garantizados. Pero antes de eso, yo quería preguntarte quién es Sanil Ladán, cómo, cómo te politizaste, cómo empezaste a participar en el In, en, en las distintas asociaciones en las que estás formando parte, eh, Sani, para quienes no le conozcáis, está haciendo un proceso, un trabajo de sensibilización increíble explicándole a mucha gente cómo es la frontera sur y cómo se puede hacer una política migratoria que respete los derechos humanos. Creo que su labor en primera persona está siendo extraordinaria y yo quería que en primer lugar le conocierais. ¿Quién es Sani Ladán? Eh, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría seguir en la misma línea que Ione, eh, agradeciendo a todo el equipo eh, que ha podido organizar este, este evento. Eh, <coughs> perdón. Hace Justo hace una semana en esta, en esta misma ciudad, eh, escuché y vi también las noticias, eh, un líder político que nos mandaba a los inmigrantes a, a nuestros países de origen y de ahí un poco eh, las ganas y también el, el motivo de poder eh, estar aquí hoy, ¿no? Eh, porque necesitamos eh, de este tipo de espacios, hoy más que nunca, donde la gente que pensemos que se puede hacer las cosas de una manera diferente, nos podamos reunir y también decidir qué línea queremos eh, en nuestra sociedad, una sociedad plural. Y, Aparte de eso, también recuerdo mucho que lo decía Eduardo Galeano en, un, en una frase, dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden llegar a cambiar el mundo. Y eso es lo que necesitamos, un poco de espacios como este para decir que hay otra manera de, de hacer las cosas. Ahora, ¿quién es eh, Sani Ladán? Eh, yo me defino siempre como un eterno optimista eh, fascinado por África porque todo lo que hago eh, a lo largo de mi día a día y un poco en la sociedad va un poco eh, dirigido hacia ese optimismo que nunca pierdo eh, y también siempre teniendo la vista eh, puesta en, en mi continente madre, que es, que es África. Eh, respondiendo a, a la pregunta de, de lo que está pasando en Europa, yo creo que Europa necesita... Una, una transformación eh, política, económica, eh, pero sobre todo social. Y eso tiene que pasar, eh, digamos, por, por un cambio en el, en el, modelo, eh, en el, modelo, en el modelo social europeo eh, basado sobre todo en la educación, en la educación y también en la lucha contra la exclusión social. Porque ¿cómo nos explicamos eh, el hecho de que un país, por ejemplo, como España, en un país como España, eh, jóvenes universitarios eh, puedan eh, enaltecer eh, a la dictadura. Yo creo que eh, tenemos que hacer un inciso en tema de, de la educación, eh, porque ahí es donde realmente tenemos que hacernos preguntas de saber cómo explicamos la historia en nuestros centros educativos, cómo se explica la historia. Se explica solo como una materia simple eh, que solo hay que estudiar o eh, nos da una perspectiva eh, de saber que los errores del pasado hay que evitarla. Porque no nos explicamos que jóvenes salgan a la calle con gritos, eh, como lo estamos viendo y sobre todo ahora, no solo en España, sino en toda Europa, el auge. De, de la extrema derecha, el auge de los partidos de la extrema derecha, de la xenofobia. Eso yo creo que hay un fallo a nivel edu educativo. Hay un fallo y ese fallo es lo que está explicando todo lo que estamos viendo. Porque en Europa, sobre todo en Europa, eh, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha habido mucha gente que han dejado su vida. Este país ha conocido una guerra, una guerra civil. Pero aún así... El, eh, estamos viendo ahora como mucha gente eh, sigue en ese sendero de querer hacernos retroceder atrás. Yo creo que la humanidad tiene que aprender muchísimo de los errores del pasado y eso tiene que pasar fundamentalmente por la educación. Tiene que pasar fundamentalmente por la educación. La historia hay que enseñarla como algo que tiene que hacernos ver lo que pasó y también saber coger lo bueno de, esta, de este pasado y también evitar lo malo. Y hablando de la exclusión social, eh, el lema de Europa sé que es eh, unida en la diversidad. Y ahora me pregunto eh, y me hago muchas preguntas acerca de esa unida, eh, esa palabra unida en la diversidad, ¿de qué diversidad estamos hablando? Porque en esa diversidad hay muchos que no se reconocen, no solo que no se reconocen, sino que no les dan acceso dentro de ese núcleo de la diversidad. ¿Cómo explicamos a un niño eh, o a una niña eh, eso de unida en la diversidad? Cuando la realidad en la calle y la realidad en los discursos de algunos políticos dice otra cosa. ¿Cómo explicamos eso de unida en la diversidad? Porque un niño o una niña que tiene en su clase a eh, compañeros y compañeras africanos, asiáticos y latinoamericanos, eso es lo que vive en, su, eh, eh, en, en la escuela. Cuando sale de, de, de ahí, escucha otro discurso de los políticos, donde dentro de esa diversidad se excluyen a esos compañeros. Entonces ahí hay como un doble discurso, un discurso ambiguo. ¿Qué es la diversidad? Ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué es la diversidad? ¿O de qué diversidad estamos hablando? Y si estamos hablando de una diversidad auténtica y real, tenemos que trabajar para ellos, para que esa diversidad que está ya en la sociedad, porque Europa es plural, lo queramos o no, Europa es plural, España es plural. Y tenemos nosotros y nosotras los que pensamos que se puede hacer las cosas de otra manera, demostrar que esa diversidad es una riqueza y no una amenaza, como nos lo venden eh, muchos. Me parece muy interesante lo que comentas, porque precisamente en España tenemos mucha experiencia sobre cómo... Eh, se ha transmitido durante muchísimos años una visión unívoca de nuestro país, una única España que era de una determinada manera que lleva además aparejadas un determinado tipo de familia, un, un determinado tipo de educación como señalabas y también eh, unos determinados privilegios para una élite que lleva dirigiendo y, y a la que le pertenece gran parte de este país no desde hace 40 años sino desde hace 80 años. Creo que además los últimos acontecimientos con respecto, por ejemplo, a Cataluña muestran que hay mucha gente que tiene dificultades para entender que nuestro país ya es plurinacional que es plurinacional no solo porque hay diversidades históricas en nuestro país, en, en Euskadi, en, en Cataluña y en, o en Galiza, sino también eh, intrínsecamente desde que tenemos un país en el que ha venido a vivir muchísima gente que ha nacido en otros países pero que nosotras entendemos que en tanto que vecinos y vecinas tienen que tener garantizados los mismos derechos que las personas de aquí. Creo que el reto está en cómo construimos esa convivencia desde un trato de igualdad, desde una mirada eh, horizontal en la que nos reconozcamos como personas y nos reconozcamos como pueblos hermanos que tienen que trabajar juntos para defender sus derechos, yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene Unidos Podemos por delante, cómo trabajamos juntas en la diversidad y cómo eh, hacemos que eso se transforme y se traduzca en políticas públicas que garanticen esos derechos, me parece que esa reflexión tenemos que hacerla juntas. Y creo que, en, más que nunca, en un año en el que nos vamos a enfrentar a unas elecciones europeas, unas elecciones autonómicas y municipales, sobre todo cara a esas elecciones europeas, no podemos... Eh, no podemos obviar que necesitamos una alternativa europea. Mi reflexión es que necesitamos reconstruir el proyecto europeo, que es un proyecto que históricamente se ha construido sobre la opresión, no solo de los países del sur, sino también dentro de la Europa del sur, que ha, que ha determinado que hay algunos países como España que tenían que dedicarse al boom inmobiliario y tenían que dedicarse al turismo, mientras que Alemania podía tener un modelo productivo que fuera... Eh, puntero que tuviera tecnología, que tuviera buenos salarios para los trabajadores y las trabajadoras y había otros países dentro de Europa que se tenían que dedicar a otras cosas. Y además, como bien tú señalabas, dentro de esos países... Hay determinados colectivos de personas, también las personas migrantes, que tienen eh, sus derechos más vulnerados que los demás, son trabajadores que sufren condiciones laborales, estoy pensando por ejemplo en los temporeros y las temporeras, en las kellys, eh, sectores que, tienen, que están también además muy feminizados, como puede ser el trabajo doméstico, que viven condiciones, si ya la vida de todos y de todas está enormemente precarizada, la vida de esos colectivos eh, trabajadores y trabajadoras está especialmente precarizado, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes debates centrales que tenemos que pensar. Cómo vamos a construir vidas seguras, cómo vamos a construir vidas estables para todo el mundo, vidas en las que sepas que si tienes eh, un una enfermedad te atienden en el médico, si tienes hijos e hijas van a ir a buenas escuelas, si tienes un abuelo o una abuela que está en situación de dependencia va a haber alguien que lo pueda, que lo pueda atender en condiciones dignas y no tenga que irse a una residencia, por ejemplo. Creo que ese es el gran debate que tenemos en Europa y tenemos ahora un reto por delante muy importante, que es el de las europeas de 2019 y ahí creo que es nuestra obligación intentar tejer alianzas con fuerzas europeas, como puede ser la Francia insumisa, como puede ser el bloco de izquierda, que básicamente construyan con nosotros otra Europa posible. Porque creo que si no trabajamos por esa alternativa de Europa, lo que dejan tras de sí el dogma neoliberal de austeridad es Marine Le Pen y todos los partidos de extrema derecha que están recogiendo el descontento y la, y la frustración para eh, construir una alternativa excluyente y que vuelve además... Si me, sin lo digo sin temor a equivocarme, que el día de mañana va a generar una Europa que es también excluyente y que no responde a, los, a las grandes no responde a las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de, que viven en Europa, que es que sus derechos, sus vidas eh, sean seguras y se vean garantizadas. ¿no? Creo que es un, un tema clave y por eso precisamente quería ir de ese proyecto europeo que tenemos que construir al... Proyecto nacional eh, estatal que tenemos que construir también aquí en, en España. Tenemos ahora un escenario que es muy diferente al que vivíamos hace apenas unos meses. Hemos visto cómo teníamos hace unos meses un Partido Popular corrupto, eh, completamente atrincherado en el Congreso y en el Gobierno, vetando todas las leyes de la oposición, vetando absolutamente todas las proposiciones de ley que, que llevábamos al Congreso. Y, sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo ha girado completamente el escenario. Ahora tenemos un, un contexto social y político completamente diferente, con un Partido Socialista en el gobierno que nos necesita para, para poder generar una gobernabilidad progresista en nuestro país. Y ese escenario pues, eh, tiene muchos retos, tiene muchos riesgos, porque todos conocemos al Partido Socialista, que es un partido que ha tenido una ligazón a las élites en nuestro país muy fuerte. Y, sin embargo, también es un escenario que deja muchas oportunidades, como puede ser el acuerdo presupuestario del otro día, que consigue algunos éxitos que podrían ser impensables hace algunos años, como la subida del salario mínimo interprofesional, recuperar el subsidio de desempleo o que las pensiones se actualicen al IPC. Son grandes éxitos, como también son las políticas feministas, en las que vamos a tener, por fin, una ley que garantice que solo sí es sí. Y esos son éxitos de las mujeres, son éxitos de los pensionistas en un escenario institucional muy distinto del que teníamos hace unos meses. Yo quería eh, pedirte, Sani, una reflexión sobre lo que ha sido eh, estos siete años de Partido Popular con sus políticas de recortes, con sus políticas migratorias, con sus políticas de represión. Y también eh, una lectura, ¿qué opinión tienes de, de este nuevo escenario que se abre con este gobierno del Partido Socialista que necesita llegar a acuerdos porque solo tiene 84 diputados y diputadas? ¿Y que, cuáles consideras tú que deberían ser algunas de las grandes prioridades que, que tenemos que enfrentar en este nuevo escenario? ¿no? Desde tu labor de activista, de defensor de los derechos humanos. Eh, yo diría que... Eh, primero con el, con el Partido Popular lo has dicho muy bien eh, vimos un, un retroceso eh, en todo lo que es eh, en, materia, en materia social en, en este país eh, el 15M que yo digo siempre que la llama del 15M tiene que seguir viva eh, no tenemos que hablar no podemos hablar del post 15M porque yo creo que es algo que nos tiene que, eh, tenemos que recordar que acordarnos siempre de, de aquel momento, de esa llama de la gente eh, que en algún momento dijo basta y, y pensó en cambiar eh, un poco el panorama eh, político aquí en, en, en este país. Pero eh, ahora que mmm, vosotras y, eh, y vosotros estáis eh, dentro de las instituciones, yo creo que ahí es donde tenéis que incidir. Eh, lo estáis haciendo eh, muy bien, eh, pero yo creo que yo digo siempre que hay que tener eh, mucho cuidado eh, con el Partido Socialista, no, no me quiero meter en, en, en mucha pole, eh, polémica, pero hay que tener mucho cuidado. Eh, lo digo porque tiene un discurso bastante ambiguo y de ahí vuestra labor, de estar dentro de las instituciones un poco eh, como vigilando, vigilando, que esos derechos y esas cosas que son, eh, digamos, inherentes al ser humano, que se vayan respetando, eh, que seáis como, digamos, eh, los, los garantes de, de que esos derechos que tiene eh, la gente, el pueblo, que se pueda respetar. Que un niño o, un ni eh, o una niña, desde que nazca, ya eh, que sepa que tiene que tiene una, cier eh, una serie de, de derechos eh, que mm, hay que eh, garantizar eh, es, esos derechos. Entonces, eso está eh, en vuestras manos, eh, que desde que nazca un niño o una niña hasta, eh, digamos, eh, la edad de jubilación, que durante todo ese tramo hay ciertos derechos que hay que ir protegiendo para que de una vez por todas, eh, digamos, eh, en esa res populi eh, sea del pueblo. Entonces yo creo que ahora ese trabajo está en vuestra mano y yo digo siempre que hay que tener mucho cuidado, lo está lo estáis haciendo eh, muy bien, eh, como lo has dicho hace un rato con el, eh, los presupuestos que habéis cerrado y que en toda regla supone un avance eh, en este país, cosas que no se han visto durante mucho tiempo y yo creo que Ahí es donde nos damos cuenta una vez más que la política tiene que partir de la base y de la gente de a pie que tienen que llegar y una vez que hayan llegado a la institución, es decir, cómo y qué camino se tiene que, que seguir. Dentro precisamente de ese camino que tenemos que seguir, ese... Siempre cuando los que estamos en las instituciones creo que todas nos sentimos bastante responsables porque nos sentimos eh, garantes de alguna manera. no Yo cuando negocio el acuerdo hasta la una de la mañana yo siento mucha responsabilidad porque siento que… Todo ese empuje o todo ese sufrimiento de millones de personas que se tienen que levantar temprano, que tienen que, eh, que se quedan tiradas a los 50 años porque ya no tienen subsidio, eh, que se han quedado en el desempleo. Bueno, yo creo que eso nos genera a quienes estamos en las instituciones una sensación de responsabilidad enorme. Yo quería preguntarte, eh, dentro de las prioridades que tienen que guiar nuestro trabajo en, este, en esta nueva etapa, eh, ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los temas, las, los, las cuestiones prioritarias en las que tenemos que trabajar para mejorar de la mano de la vida de la gente el, pues, el, la vida de las personas en nuestro país, ¿no? de la mano de, de las movilizaciones y de las personas que están en la calle? Yo creo que la… Hay, hay, hay varios puntos, eh, elegir una, una prioridad, porque lo mire donde lo mire, eh, todo al final eh, es, es, es algo importante ¿no? eh, dentro de, de, de la sociedad que, que formamos. Yo creo, yo creo que el tema de, de, de la exclusión social, la lucha contra la exclusión social, es, lo que, es donde se tiene que trabajar mucho. Cuando digo exclusión social, eh, ahí incluyo. Eh, a los pensionistas, incluyo eh, a, a las mujeres, eh, incluyo a, a, a todo, digamos, ese espectro de, de la población, ¿no? porque la, la exclusión social la sufre mucha gente, desgraciadamente. Y yo creo que la lucha contra la exclusión social él, es lo que nos puede eh, llevar a esa sociedad que queremos ver todo. Una sociedad donde eh, todos podemos ver, eh, respetar nuestra dignidad dentro de lo que es eh, la igualdad eh, y la legalidad vigente eh, dentro del país en el, que, en el que estamos. Entrando un poco más en una materia que sé que controlas muy bien, eh, hay un gran debate ahora mismo presente en, en nuestras filas y también con el conjunto de la ciudadanía y sobre todo a nivel europeo donde se está cuestionando mucho en un momento en el que, bueno, hemos vivido una... Un, unos años en los que estaba llegando mucha gente a través de la frontera sur, no a través de, de la española, pero sí a través de Grecia, a través de, a través de Italia, huyendo de una guerra como es la guerra siria y también de otros lugares, se ha abierto un debate en el que bueno hemos escuchado en este verano frases incendiarias, eh, la utilización partidista por parte del Partido Popular y de Ciudadanos de una falsa alarma, de una oleada de, de migraciones, que vendría de alguna manera a invadir eh, España, de hecho vimos a un señor casado que dijo que había millones de africanos esperando a venir a España y después tuvo que retractarse, los portavoces y las portavoces de su partido le tuvieron que, que quitar la razón y a la semana siguiente le vimos dando la mano a personas recién llegadas en el puerto en Algeciras, dándole la mano a gente que acababa de llegar. Eh, estamos viendo cómo el, las migraciones empieza a ser tema de, de actualidad, cómo se están vertiendo muchísimas mentiras sobre, sobre la realidad de las personas migrantes y sobre la realidad de nuestra frontera sur y yo creo que es una obligación de cualquier demócrata eh, cuestionar las mentiras y, y decir claramente que lo son. Y creo que ahí tú tienes un, una tarea que realizas en tu día a día como activista, desmontando rumores, desmontando mentiras, que es muy importante. Y creo que se nos abre a un partido como el nuestro que aspira a gobernar, yo siempre he defendido que podemos hacer una política migratoria que defienda los derechos humanos, que podemos hacer eh, una política migratoria que asegure las vidas de la gente, que nadie tenga que jugarse la vida en el mar, que podamos asegurar muertes cero en el Mediterráneo articulando vías legales y seguras para migrar y garantizando, por ejemplo, un buen sistema de salvamento marítimo que tenemos y nos podemos sentir muy orgullosos de ello, un salvamento marítimo, un servicio público como no lo hay en ningún otro país europeo, que es eh, público y que garantiza, por ejemplo, el de, el de Almería, y que no ha habido prácticamente ninguna muerte en lo que es la, la frontera sur española porque realizan un, un trabajo excelente, eso, yo he defendido durante todos estos años porque lo creo firmemente que es posible. Es posible hacer una política migratoria que respete los derechos humanos, que asegure vías legales y que garantice aquí en España que podemos convivir en la diversidad, que podemos construir un país de la mano de todas las personas que vivimos aquí, en las que nos respetemos en la diversidad y podamos construir juntas una vida decente para todo el mundo. Yo quería preguntarte desde tu conocimiento de la frontera sur, desde tu conocimiento de lo que es la política migratoria que se hace en España, eh, si lo crees también, si crees que se puede hacer una política migratoria que respete los derechos humanos y cuáles serían los grandes retos de esa política migratoria que está por delante, que se puede construir y que construiremos el día que seamos gobierno en este país. Eh, tratar lo que es la... lo, lo has dicho hace un rato, eh, Europa y, y España en este caso están cometiendo un error de tratar el tema de la inmigración desde un punto de vista problemático. Yo creo que tenemos que partir des, eh, de ahí, porque cuando se trata algo eh, como si fuera un problema, ahí es donde eh, lanzamos una alarma eh, a nivel de la, de la sociedad. Yo he escuchado a, a Pablo Casado. Este verano he estado en, en Ceuta cuando entraron las 600 personas. He estado en Ceuta y... Primero, el ministro Zoido, que nunca había ido a Ceuta durante todo el tiempo que, eh, que estuvo en el Ministerio de, de Interior, eh, y de repente decide ir a Ceuta. Decide ir a Ceuta porque, y además con un discurso eh, bastante eh, nefasto y bastante negativo. Llega a Ceuta y recuerdo haber escuchado eh, a Pablo Casado que decía que a África lo que le hace falta... Eh, que para solucionar el problema de la inmigración hace falta un plan Marshall para África. Y de repente lo primero que me viene en la cabeza es eh, de qué plan Marshall estamos hablando. Porque si este hombre a, a, había estudiado realmente eh, el contexto en el que llegó el plan Marshall, no puede hablar de un plan Marshall para África. Y yo digo siempre que África no necesita de un plan Marshall. África no necesita de Europa. África no necesita de la ayuda, porque muchas veces hablamos y yo he escuchado de veces que han dicho que es que hay que ayudar a África, hay que ir ahí a ayudar a los africanos. O, o también en los, en, en los temas de, de cooperación al desarrollo. ¿De qué cooperación al desarrollo estamos hablando? Si África ha sido y sigue siendo la eterna, eh, el eterno continente del que siempre nos están diciendo que están ayudando. Si de verdad... ...se estuviera ayudando a África, no estaríamos hablando ahora eh, de que África es uno de los continentes más pobres. No me gusta decir eso porque yo eh, pienso, eh, yo tengo otro contexto o, eh, o otra forma de pensar lo que es la riqueza. Y yo digo siempre que África es uno de los continentes más ricos, en términos eh, de, de, de personas dejamos de lado todo lo que son los recursos naturales y todo, África en, materia, en tema de personas el continente donde se encuentra la sonrisa más auténtica y yo digo, hay algo que eh, creo que tenemos que tener muy claro la gente que piensa que se va a parar la emigración, yo creo que se tienen que ir ya quitando eso de la cabeza hay que ser realista la emigración no ha existido ahora a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano ha emigrado siempre. Ahora, ¿qué pasa con la emigración de los africanos? Yo me doy cuenta de que es mucho más fácil sacar el coltán del Congo, traerlo a Europa y a Occidente, que facilitar el visado a un africano para que venga a Europa, sea por motivos de estudio, por motivos de turismo o lo que sea. Te das cuenta de que tu lugar de nacimiento... O el pasaporte que tenga es lo que, es lo que condiciona tu futuro. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Nos damos cuenta de que hay gente que paga 6.000 euros, 4.000 euros para meterse debajo de un coche para poder entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo teniendo el pasaporte que tenga se pega el viaje de su vida a cualquier parte del mundo durmiendo en hoteles de lujo. Y yo digo eso, lo que África necesita hoy en día es que Europa le deje en paz. Es lo que necesitamos, que Europa nos deje en paz, que Europa saque su mano de África. Porque yo les puedo asegurar que en África tenemos muchos talentos, tenemos muchas cosas que podemos desarrollarnos, pero el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa y Occidente no nos deja. Es lo que no, no nos deja. ¿Pensáis que todas las muertes que hay en el, eh, en el Mediterráneo es por gusto? En algún momento alguien se ha hecho la pregunta de saber por qué a pesar de que la gente siga muriendo, hay gente que sigan viniendo. ¿O acaso nos olvidamos del artículo número uno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad? ¿O nos olvidamos del artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el, en el territorio de cualquier estado? ¿Acaso nos olvidamos de todo eso? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un africano decide salir de su país para llegar a Europa, es donde se da cuenta de que los derechos humanos solo existen para unos cuantos. Te das cuenta de que los derechos humanos que, del que se habla mucho, es algo, es una de las cosas que más se pisa en este mundo. Sobre todo los países que han ratificado y han firmado esas convenciones de Ginebra y todo eso, son esos países los que externalizan sus fronteras. Primero nos asfixian en nuestros propios países. Yo estuve en Senegal hace dos semanas y vi a la Guardia Civil Española en las aguas de Senegal. ¿Qué hace la Guardia Civil ahí? ¿Qué hace la Guardia Civil ahí? La Guardia Civil Española, les aseguro que cuando vi en Saint Luis, me tuve que quitar las gafas. Porque digo, o estoy en España o hay algo que no va bien. La Guardia Civil Española en las aguas de Senegal. ¿Qué están haciendo? Pues externalizando esas fronteras, protegiendo esas multinacionales españolas que están haciendo pescas salvajes en las aguas de Senegal, donde los propios autóctonos de Senegal no pueden pescar en sus aguas. Y cuando salen hacia Europa les llaman ilegales. Esa es la realidad. Y es utópico pensar que la inmigración se va a acabar en ese sentido. Es utópico, porque eso no se va a acabar. Y no hay quien ponga barrera al sueño de la esperanza. No hay ni muros que puedan contener eso. Por eso veis que la gente siga viniendo. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos son vías seguras y legales para poder migrar allá donde haga falta. Porque es un derecho que tenemos inherente al ser humano el derecho a migrar. Es un derecho que tenemos. Y yo les aseguro que con todo el mecanismo de control, porque hay externalización de fronteras, en tu país te asfixia no puedes salir, Saca, saqueando a África y sus recursos. Cuando sales alrededor del Sahel, hay países donde Europa financia y hay cárceles en Mauritania, en Níger, en Mali, cárceles financiadas por Europa, en Libia. Libia, que es hoy en día un estado fallido, es el aliado de Europa para controlar las fronteras. Y cuando sales, sorteas todo eso y llegas a la frontera sur, te encuentras con todos los mecanismos de control. El CIBE, financiado por España. El Frontex de la Unión Europea. Y yo me, me pregunto, me hago muchas preguntas. Digo, con todo el mecanismo de control que hay en la frontera sur, ¿Cómo nos explicamos que la gente siga muriendo en el mar? Esa es una pregunta que siempre me hago. ¿Cómo nos explicamos que la gente siga muriendo en el mar? Y ojo, digo siempre que si la gente que están dejando su vida en el mar, si fueran blancos y occidentales, les aseguro que la tierra entera estaría temblando. Pero son africanos. De África... Lo único que le importa a Europa es lo que hay en el sobresuelo. Es lo que le interesa a Europa. Aparte de eso, nada en absoluto. Yo vengo de un país donde todos los días veo cómo salen maderas, petróleo, oro en dirección de Europa. Y sale con una facilidad increíble. Y cuando llegas a la frontera sur, te encuentras con la gran, la gran vergüenza de este mundo, la gran vergüenza de la humanidad, la, la, la valla de Ceuta y de Melilla. Eso es lo que separa la África pobre, entre comillas, de la Europa rica. Y yo creo que a partir de ahí es donde tenemos que poner el, eh, eh, la mano y decir basta ya. Primero, vías seguras y legales para poder migrar. Segundo... Dejar a los pueblos que se desarrollen sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier otra cosa. Y tercero, os aseguro que teniendo todo eso, los africanos no vendríamos aquí. Y si venimos seguro que será por un viaje de turismo o de estudio o de lo que haga falta. A mí personalmente mis padres podrían pagarme el viaje a cualquier parte del mundo porque no, mis padres eh, no les falta esos medios para poder pagarme esos viajes. Lejos de lo que se piensa de África que cuando dicen que eres africano piensan en la miseria, el hambre, pues yo digo que no. Yo no salí de mi país por hambre ni por miseria, salí por mi, eh, de mi país porque yo quería estudiar. Ese fue el motivo. Yo quería estudiar. Yo quería formarme. Yo quería ser alguien útil. Y de la manera en la que lo hacen los jóvenes aquí, con los programas de Erasmus y, y, y otros programas así, eso es lo que queremos también los africanos. Porque yo creo que somos humanos también y, y tenemos derecho a eso. Pero les aseguro que aún teniendo los medios, aun teniendo los medios para poder pagarte el viaje, no te dejan, no te dan el visado. Y cuando no te dan el visado, incluso las tasas de visados, ahora mismo si un español quiere ir a Senegal, no, no le hace falta ni siquiera un visado. Solo con su pasaporte viaja a Senegal. Pero qué pasa cuando un Senegalés quiere venir a España. Tiene que reunir todos los documentos e incluso llevando esos documentos, les denegan el visado después de haberse gastado mucho dinero, a veces ahorros, ahorros de años y años. Y esa es la realidad. Por lo tanto, que deje de pensar la gente que venimos por gusto a la muerte, porque no es así, pero venimos porque creemos y pensamos que tenemos ese derecho legítimo de poder migrar. Se puede decir más alto, pero más claro no, desde luego. Yo quería preguntarte también por avanzar un poco más en este tema, aunque luego tengo otro, otro tema que también quiero sacarte. Creo que has hablado de las fronteras a las que os enfrentáis las personas migrantes antes de llegar a nuestro país, pero una vez que estáis aquí... También hay muchas otras fronteras a las que tenéis que enfrentaros cada día. Estoy pensando en esas redadas basadas en perfil étnico, en esos centros de internamiento para extranjeros que son cárceles racistas también en territorio español. Estoy pensando en el riesgo de muchas personas que están en situación administrativa irregular de que les deporten en un vuelo de deportación. Estoy pensando también en las miradas... Eh, racistas en, en que te puedan decir por la calle que te vayas a tu país. Creo que hay otras fronteras ¿no? que son también que están presentes, que igual son menos visibles, son más simbólicas, que están presentes en el día a día de las personas racializadas no privilegiadas y que que son también parte de, de la vida cotidiana de muchos de nuestros vecinos y nuestras vecinas que son completamente invisibles, ¿no? igual que lo han sido las violencias machistas durante mucho tiempo en nuestro país para las mujeres, ¿no? que hemos eh, sufrido violencia en el ámbito laboral, en el ámbito eh, educativo o también en el ámbito eh, personal y sin embargo ha sido muy invisible ¿no? hasta en el, que hace pues relativamente poco tiempo las mujeres hemos dado un paso adelante y hemos dicho que, que queremos reivindicar nuestros derechos, que somos sujetos y ciudadanas de primer, de, de primer nivel también y que queríamos nuestros derechos. Entonces, eh, quería también una reflexión sobre estas fronteras que están en la vida cotidiana una vez que llegas aquí. Cuando, cuando llegué a, a, a España, no sé si se escucha ahí. cuando llegué a España... Eh, yo primero llegué inconsciente porque yo entré eh, por la parte de Ceuta, yo entré nadando eh, en el 2011 por la frontera del, del Tarajal, que por cierto ahí es donde murieron 15 personas, cifras oficiales, eh, en el 2014, entré inc inconsciente, me tuvieron que llevar al hospital. Eh, cuando desperté... Yo tenía siempre esa idea, porque yo salí, como lo decía hace un rato, que yo quería estudiar, mi, mi, el, el, el único motivo que me hizo salir de mi país era eso, que yo quería estudiar. Entonces, cuando llegué aquí, una de las cosas era, bueno, ahora que estoy aquí, voy a poder eh, hacer estos esos estudios. Yo pensaba que me iba a encontrar eh, con solo dos obstáculos. Eh, lo normal, cuando uno llega a un país, Tienes el, la barrera del idioma, evidentemente que llegamos eh, en un país donde no sabemos hablar eh, el idioma. Yo cuando llegué a España no sabía hablar eh, castellano. Por lo tanto, esa primera, eh, digamos, eh, esa primera barrera es aprender el, el idioma e integrarme en la sociedad. Pensaba que solo me iba a encontrar con esos dos problemas. Pero me di cuenta de que el problema más grande con el que yo me encontré fue la incomprensión. La incomprensión me explico, porque después de estar un año en Ceuta, en el CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, un día eh, me dicen que me van a mandar eh, a un CIE. Los CIE son cárceles para inmigrantes en un país de derecho como España. En total hay nueve CIE, o ahora ocho, porque el, el CIE de, de Málaga creo es el que están reformando. Al principio dijeron que lo iban a cerrar, pero lo están reformando. Hay nueve centros de este tipo, que son auténticas cárceles para inmigrantes. ¿Por qué te meten ahí? Porque has llegado a España, según ellos, de manera ilegal. Esta palabra ilegal no me gusta mucho, porque eh, yo veo en Camerún, en África en general somos muy acogedores, y cuando llegas aquí te das cuenta de que la acogida que das a la gente que llegan en África no es la misma acogida que te dan allí. No es la misma. Aquí te hacen, algunas personas te hacen sentir siempre extraño. Cuando te meten en una cárcel es simplemente para decirte que aquí no eres bienvenida. Ese es el motivo. Pero es que hay otro tipo de inmigrantes también que cuando llegan les ponen una alfombra roja que también son inmigrantes. A pesar de que ahora la palabra inmigrante se ha pervertido hasta un punto de que decirle inmigrante a una persona también es como eh, eh, algo negativo. Pero también hay inmigrantes que cuando llegan aquí a España les eh, eh, ponen una alfombra roja. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Es decir, esas cárceles son cárceles para inmigrantes pobres. Ahí... En ese centro estuve dos meses y yo digo siempre, de los seis años que llevo en España, los peores dos meses lo pasé en ese centro, en Tarifa, en el CIE de Tarifa. Tortura psicológica continua, yo lo estoy diciendo porque lo he vivido en primera persona. Tortura psicológica por parte de la policía, por parte de los que, guard de, de los que están ahí guard eh, vigilando ahí en, en los CIEs. No sabes cuándo te van a sacar de ahí. Y si te sacan de ahí, si te van a mandar a tu país o no. Todas esas cosas continuamente están psicológicamente, psicológicamente torturado Y de repente un día y vienen y se llevan a dos en la celda que, que, que estaba. Yo estaba en una celda de ocho metros cuadrados, en literas, donde las necesidades básicas las hacíamos ahí, las necesidades personales las hacíamos ahí, sin ninguna intimidad. Si te querías duchar, tenías que ir acompañado de un policía con su arma, con su pistola. Ahí, sin ninguna intimidad, tenía cinco minutos para poder ducharte en esos centros. Ahí es donde estuve durante dos meses. Y cuando te das cuenta de que cuando salgo de ese centro, Pienso que ya se ha acabado. Sigo siendo irregular. No tengo documentos. Yo quiero estudiar. Ahora está la parte administrativa que te dice también que no eres la bienvenida. Aquí. Porque lo primero que hago es que llego primero con mis estudios. De ahí, lo primero que me dicen es que no nos valen. Esos estudios no nos valen. Solo les faltaba decirme que ni yo valgo allí. Y eso también lo he escuchado. Yo he estado en centros para inmigrantes, donde se supone que hay gente que trabaja para la integración de los inmigrantes, donde yo he escuchado y me han dicho tú no puedes estudiar aquí. ¿Has visto a alguien venir como vienes tú y estudiar y lograrlo? A mí me lo decían. Al principio me lo creía, hasta que un día dije no. Yo creo que traigo algo de talento, y yo tenía mis estudios en mi país, como la gran mayoría de los inmigrantes que llegan aquí, lejos de lo que se piensa. Y yo tenía que poner esos estudios y seguir, me dijeron que no podía. Insistiendo, insistiendo, al final logré y lo conseguí. Hoy en día estoy estudiando relaciones internacionales, también porque tuve que empezar sacándome el graduado escolar, porque mis estudios de Camerún no me valía allí y como yo, hay muchos inmigrantes que llegan con ese bagaje, pero la labor de la integración no se hace. ¿Cómo nos explicamos que cuando llega un inmigrante o cuando llegan los inmigrantes, les aparcamos en un barrio para inmigrantes? Yo fui una vez a Zaragoza por un trabajo, y en el trabajo acababa de llegar, y estaba en un hotel y preguntaba a mis compañeros de trabajo, eh, si sí, me podían eh, orientar un poco, porque yo quería alquilar un piso. Y todos me mandaban al barrio de Las Delicias. El barrio de Las Delicias, para que os hagáis una idea, es un barrio para inmigrantes. Hasta un, uno de los compañeros me dijo, ahí estarás mejor con los tuyos. La sociedad lo tiene tan interiorizado, el hecho de que cuando llegan los inmigrantes o les mandamos a los invernaderos de Almería o tienen, que estar, o tienen que estar en un barrio para inmigrante. Eso es lo que también la sociedad lo tiene tan interiorizado. Por lo tanto, te encuentras con esos obstáculos y además de esos obstáculos también cuando vas a regularizar tu situación también en las oficinas de extranjería también, porque la ley de extranjería, yo les puedo asegurar para cualquier persona que haya ido a hacer un trámite administrativo, sabe que la ley de extranjería está ahí para perseguir, no para integrar a la persona. Y yo creo que tenemos que empezar. Yo os lo digo a vosotros y vosotras que estáis dentro de las instituciones que incidís en ese tema de la ley de extranjería, porque la ley actual de extranjería, les puedo asegurar, que está para perseguir y no para integrar. Y necesitamos una ley de, de, de extranjería que facilite la integración de la persona, porque yo les aseguro que una persona integrada en una sociedad es una potencial riqueza para esa sociedad. Eso lo hemos visto en casi todos los países que han utilizado la integración como un motor de cambio. Yo cuando trabajo en España no cotizo en mi país. Cotizo aquí. Pago mis impuestos aquí en España. Por lo tanto, eso también son cosas que tenemos que, que, que, que pensar. Que una persona integrada, es una potencial riqueza para el país que le acoge. Y hay muchos que vienen con las ganas y la intención de integrarse. Yo toda la labor que estoy haciendo, no lo estoy haciendo en mi país. A pesar de que la vista puede ser, eh, digamos, girada en torno a África y a mi país en cuestión, pero todo lo que estoy haciendo, la labor que estoy haciendo de ir y de venir, lo estoy haciendo aquí en España, también porque creo que estoy en el lugar donde también tengo, tengo que hacer algo, tengo voz, lo único que necesito es que se me escuche. Y los, la persona inmigrante, lo digo muchas veces, tenemos voz, porque a veces se dice que hay que darnos voz, no, tenemos voz. Hay que, hay que darnos, hay que escucharnos. Lo que necesitamos es que se nos escuche, es un poco eh, eso. Le decía que tienen voz, pero hay que darles micrófono. Tengo poco que añadir, la verdad, pero sí que quería sacarte un último tema antes de abrir la ronda de preguntas. Creo que precisamente, hila perfectamente con esto que planteabas al final, de que tenéis que tener vuestra propia voz y vuestra propia eh, participación en primera persona y creo que precisamente el espacio del cambio creo que debe ser, eh, como ya está siendo, uno de los espacios fundamentales en los que podáis tener eh, protagonismo en primera persona y participación. Creo que es un orgullo poder decir que el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea es el primero que tiene una mujer afrodescendiente en, su, en sus filas y que eso eh, forma parte del necesario cambio que tiene que, que tiene que haber en nuestro país. Te preguntaría precisamente sobre este tema para terminar. ¿Cuál es en tu opinión el, el paso adelante que hay que dar, cuáles son los mecanismos que hay que establecer para que la participación de las personas migrantes, de las personas racializadas no privilegiadas puedan participar en primera persona eh, y den eh, un paso adelante para defender sus derechos en colaboración y de la mano de, de todas las que vivimos aquí. Primero creo que eh, tenemos que sacar a a las personas eh, inmigrantes y racializadas en, en ese sentido, les tenemos que sacar de esa casilla de la integración. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos los eternos integrados. Somos los que tenemos que integrarnos, siempre los, los escuchamos. Nos limitan, o eh, nuestra labor, o lo que la sociedad nos asigna es la integración. Intégrate y quédate ahí. Creo que tenemos ya que sacar a esas personas de esa, de esa casilla de integración y decir, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El siguiente paso es, eh, digamos, eh, hacer real lo que estamos viendo en la, en la sociedad, una sociedad tan plural. Estamos hablando de la primera y la única diputada afrodescendiente en el Parlamento en España. Cuando miro el Parlamento en España, siento decir, de, decir que no representa la realidad que hay aquí en España. No representa la realidad, porque hay otra realidad. Solo tenemos que mirar en los países de alrededores que también tienen mucho eh, trabajo que hacer, pero miramos Francia, por ejemplo, Bélgica. El otro día estuve en Bruselas y va a haber eh, elecciones dentro, dentro de poco, y las municipales, vas por los barrios y ves eh, en todas eh, en todos los carteles, ves la diversidad en, en, en su pura esencia. Hay asiáticos, hay negros, hay, latino, hay latinoamericanos, en, todo, en toda la gente que se presenta. Solo tienes que mirar la televisión en España y ver si realmente la televisión representa esa pluralidad, esa diversidad que hay en España. Miramos los que salen en la noticia, en todos los medios de comunicación en España. Yo es que no veo, no veo esa representación. Y no es que no estén, están ahí. Y no me pueden decir que no estudiamos o que no tenemos conocimiento o que no podemos llegar ahí. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué no llegan? Puede que haya un mecanismo y que lo hay que no facilita esa llegada, la llegada de esas personas a ese espectro público. Porque no veo esa representación. Cuando miro los anuncios en España, en la televisión, no lo veo tampoco, esa representación de la diversidad. Porque yo cojo ejemplo también en los países que han avanzado en esa materia. Y no podemos decir que España no tiene una historia que le, que, que, que le liga, digamos a esos países que, han, que que fueron colonias, España sí que ha tenido muchas colonias. Y hay, existe esa, esa representación. Esas personas están aquí en España, se han formado, tienen la formación suficiente, pero no están en el espectro público. Porque no se les facilita llegar a esos, a esos puntos los medios de comunicación, la publicidad. Yo recuerdo la única publicidad que he visto así, como, eh, digamos, eh, representando, es, es una publicidad que no, no me gusta ni siquiera hablar, la de, de, del Colacao, o la de la, la, la publicidad de, de los conguitos, que no me gusta absolutamente hablar de eso, pero eso es a lo que a nosotros nos representa. O piensan representarnos, pero yo creo que tenemos que avanzar en eso. No limitarnos a nosotros y a nosotras de que tenéis que integraros, tenéis que integraros, porque les aseguro que yo estoy hasta aquí, hasta aquí de la integración. Y se puede ver, estoy hasta aquí de la integración. Yo creo que integrado... Yo me considero una persona integrada y como yo hay muchos inmigrantes que estamos integrados. Tenemos que participar en las decisiones que nos afectan a nosotros. ¿Cómo nos explicamos que en las elecciones no podemos, nosotros no podemos, nosotros y nosotras no podemos votar a aquella persona que va a decidir sobre mis impuestos? No lo puedo hacer porque soy inmigrante pero pago impuestos aquí, a la hora de pagar los impuestos no se mira, no mira si soy o no inmigrante, por lo tanto yo creo que tenemos que avanzar en esas materias y decir que ya y admitir y aceptar, porque lo queramos o no, estamos en un mundo tan globalizado que no podemos volver atrás, no podemos. Yo digo siempre que África no quiso ligar su historia, en ningún momento África vino a decir a Europa queremos ligar nuestra historia con vosotros. En ningún momento. Fue esa Europa y eso sí que fue una invasión. En 1884, en la famosa conferencia de Berlín, cuando llegaron todos invadiendo África, repartiendo África como si fuera un trozo de tarta y cada uno cogía el sur. Esa sí que fue una invasión. Y ahí, de ahí es donde partió todo, ligando la historia con Europa. Y ahora cuando llegamos aquí nos dicen que no somos la bienvenida y no podemos tener acceso a la vida política y a la vida pública. Y yo creo que tenemos que avanzar en esa materia. Decía hace un rato, voz tenemos talentos, tenemos lo único que necesitamos es que se nos escuche y que nos, se nos haga hueco dentro de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Sani. Quería darte las gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Me consta que has tenido un montón de viajes en estas últimas semanas y que te ha supuesto un esfuerzo poder acompañarnos hoy aquí, pero creo que desde luego ha merecido muchísimo la pena escucharte. Es una maravilla, como siempre. Ahora abrimos, si os parece, un turno de preguntas para que podamos, hacer... vamos a coger varias preguntas de una vez para ver si podemos hacer un par de tandas. Yo he sido emigrante, como tú, pero en América del Sur. Y en mi nombre y en el de mi familia, te quería pedir perdón por el recibimiento que te hemos dado. ¿eh? A ti y a los como tú vienen a buscar un mundo mejor. ¿eh? Ya te digo, perdón ¿eh? por el tratamiento que os hemos dado. Gracias Sani por eh, una pff, discusión maravillosa, maravillosa especialmente sobre el discurso del doble moral de la robación de los eh, recursos naturales de África, un, un, un lado, el otro, el otro lado lo que, está, lo que realmente está pasando con los inmigrantes, Disculpe mi, mi español, yo no soy, no soy español, yo soy ruso, soy y eh, pero yo creo quería, es, quería escuchar tu opinión uh, sobre um, lo que está pasando en áfrica uh, sobre la nueva presencia de la presencia de nuevos poderes mundiales como china como rusia como otros países uh, como otros países y la comparación la comparación de lo, uh, de lo que está pasando ahora con ellos de, de lo que está pasando con los países Um, países europeos, porque en algunos discursos de izquierda he escuchado, que, he escuchado sobre esta frase de nueva, nueva colonización colonización por parte de China a África, pero yo estoy, yo pienso que no, yo pienso que lo que China, o que Rusia y otros países están, están haciendo es por mayor parte ayudando el desarrollo de África, el nuevo desarrollo de África, pues yo quiero escuchar su opinión, tu opinión sobre eso. Sí, yo, como me he incorporado un poco tarde, no sé si había hablado de esto, pero yo me he encontrado, por ejemplo, que en la Unión Europea los franceses se sentían muy orgullosos, primero de la descolonización y segundo de la francofonía. Entonces quería saber la opinión si las relaciones, digamos, con Francia o con las potencias coloniales eh, habían sido beneficiosas para los países o no. De alguna manera sé la, eh, la respuesta, pero entiendo que lo, de, lo que está difundido es que mm, lo, las, eh, las metrópolis estaban haciendo mm, siempre una labor, decían que muy buena, que se correspondía desde mi punto de vista más con el paternalismo ¿no? que, o con una <coughs> visión eh, muy endogámica de su propio, de su propio país. Eh, la, de la descolonización fue realmente una buena oportunidad o se quedaron las economías ligadas a las metrópolis y, la, y las, la riqueza de los países no se pudo repartir de una manera adecuada para decir que los países se desarrollaban. Recogemos una más. Eh, primero no sé cómo se llama Antonio. Eh, primero mm, me, me conmueve me conmueve eh, lo que lo que Antonio lo que acaba de decir. Eh, yo creo que es verdad que hay que hay que pedir perdón eh, es un poco como porque está también existe ese ese debate. El tema de los, los cuatro siglos de, de esclavitud que muchas veces, a veces se nos pide que no volvamos a pensar en eso, eh, se nos obliga a olvidar. Eh, eh, yo digo siempre que eh, nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Nosotros perdonamos. Y lo que acaba de decir Antonio, eh, yo lo, lo entiendo muy bien cuando dice soy inmigrante, eh, yo sé que todo lo que está pasando en Europa eh, tenemos apoyo de, de mucha gente, tenemos apoyo de mucha gente que afortunadamente piensan que se tiene que hacer la cosa de otra manera. Si no ese tipo de lugar, ese tipo de espacio, no eh, eh, no tendría, no no estaríamos aquí. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, agradezco eh, su, su, su sinceridad y de, de, de hablar, de, de, pedir, de pedir perdón, pero digo siempre que la única manera en la que, porque todos estamos dentro de ese barco eh, de los eh, eh, oprimidos, todos estamos en este barco, por lo tanto, es una, es una lucha de, de todos. Eh, respecto a las, a las dos preguntas, las dos preguntas eh, son ligadas de una manera u otra. Voy a empezar respondiendo eh, a, a, a la cuestión de la presencia de China y la, la presencia de, de Rusia en el continente africano. <coughs> Mire, yo digo eh, siempre porque eh, eso, la presencia de China y de, y de Rusia, sobre todo de China, eh, la mayoría de los que hablan que es una segunda colonización son los países occidentales. Y nos tenemos que hacer la pregunta del por qué. ¿Por qué hablan? ¿Por qué dicen que es una segunda eh, descolonización? Yo he escuchado a Jean-Claude Juncker hace un mes que hubo el, la cumbre eh, China y África. Eh, Jean-Claude Juncker decía... Ojo, que hay una segunda eh, colonización, pero tenemos que ir ahora a renovar nuestros contratos, nuestros, nuestras cosas que tenemos en África. Ellos tienen miedo. Yo les puedo asegurar que China no es el santo, al que eh, eh, el santo que quiere África. Pero les puedo decir también que China es mucho mejor, sin punto de comparación con lo que Occidente ha hecho en África, con lo que Europa ha hecho en África, es un mal menor o un mal necesario para África, sobre todo en esos momentos. Lo digo porque cuando Occidente viene, eh, digamos, o cuando Europa viene a hacer un acuerdo, eh, siempre dicen de cooperación, pero una cooperación donde yo estoy arriba y te digo lo que tienes que hacer. Eh, cuando Europa viene a África, Europa no viene a hablar de tú a tú. Europa viene a coger lo que piensa que es suyo, es su cortijo. Pero cuando viene China, ojo, China lo que hace es que firmamos un acuerdo y detrás de este acuerdo, yo si exploto esta mina, voy a cambio de desarrollar el lugar. Les puedo asegurar que el sitio donde Boloré es una empresa francesa, de la que el gobierno francés tiene el 70% de las acciones. Boloré. Boloré tiene actualmente el control de 17 puertos en África. 17 puertos. Donde todo lo que llega y lo que sale entra en las arcas de Boloré. Cuando un presidente de un país... Ahora mismo, eh, en Níger, por ejemplo, que es el primer país productor de uranio en el mundo, ¿cómo nos, nos explicamos que Níger esté en la penumbra? Y sabemos realmente a qué sirve el uranio, para la energía. Níger está en la penumbra. Areva, una empresa francesa, es la que está explotando la mina de, de, de uranio en Níger. Yo pasé por Níger en, eh, en el 2009, y en aquel momento había un presidente que después de firmar un acuerdo con Francia, Francia empezó a no cumplir el acuerdo. ¿Y qué hizo ese presidente? Cogió el, el acuerdo y firmó con China. Tardó dos semanas. Tardaron dos semanas en mandar un golpe de Estado en ese país. A lo largo de la historia de África, todos los golpes de Estados que ha habido... Lo digo y lo reafirmo que es con la mano de Francia o de Europa o de Occidente. Y cuando digo Occidente, incluyo a los Estados Unidos. A lo largo de la historia de África, cuando un presidente dice no, porque a veces me dicen, es también por la culpa de vuestros presidentes. Claro, evidentemente. Pero, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué miramos siempre las consecuencias? ¿Cuál es la raíz? Porque si Occidente, a cuántos presidentes y líderes políticos africanos que en algún momento han dicho basta ya, se lo han cargado. ¿A cuántos? Tomás Ankara, Kwame Kuruma. Si empiezo a decir la lista es bastante larga. Y esa es la relación que hemos tenido siempre con Occidente y con Europa. Esa es la relación. Y estamos conociendo ahora otro tipo de relación con China donde dice si cojo esto, yo te dejo esto. Es que los puertos donde Boloré explota, no hay ni siquiera carretera para ir a esos puertos. Boloré viene, hace lo que tiene que hacer y se va, no deja ni siquiera un clavo para el desarrollo de las zonas donde explotan. Pero China al revés, deja por lo menos algo de desarrollo, infraestructuras, para que el pueblo pueda disfrutar de esas infraestructuras. Y esa es la relación que tenemos con China en, en, en ese momento. Por lo tanto, cuando veo a Europa eh, alarmarse, se fue justo antes de que eh, eh, hubiera esa cumbre China y, y África, se fue Teresa May primero a África, se fue después Emmanuel Macron, después de Macron se fue Salvini, Salvini que no quiere que los inmigrantes vengan a Europa, se fue también a África porque hay unos intereses ahí. Y esa es la relación. Actualmente en África hay 14 países que utilizan una moneda colonial que se llama Franco de las colonias francesas de África. El Franco Cefa. Mi Camerún, en mi país Camerún utiliza esa moneda. Y es una moneda colonial. Esa moneda la impuso de gol en su momento. Y una de las condiciones para dar la independencia, porque dicen que nos dieron la independencia, una de las condiciones para dar, entre comillas, esa independencia, era, vais a recoger toda la deuda pública de Francia, es decir, los países africanos nacieron ya, nuevo país con deuda, y así estamos. Y para utilizar esa moneda... Y la tenían en paridad con el franco francés en su momento. La tenían en paridad. ¿Cómo podemos poner eh, monedas en paridad cuando el nivel de vida en Francia no es el mismo nivel de vida en los países africanos? Y los países que utilizaban esa moneda tenían que, eh, eh, tenían que dar a las arcas públicas francesas el 50% de su PIB anual. Todavía no os estoy... Eh, eh, lo que estoy hablando todavía sigue vigente. ¿eh? Hay mucha gente que no lo saben. El tema del franco cefa. ¿Cómo nos explicamos que un país o unos países se pueden desarrollar cuando su economía está en manos de otros? Esa moneda se fabrica en chamelière en un barrio de París. Nuestra moneda. Es decir, Francia fabrica nuestra moneda, decide sobre el futuro de más de 100 millones de de habitantes en 14 países, fabrica esa moneda y nos la trae cuando quiere y como quiere. Y con esa misma moneda que fabrica, con esa es con la que compra nuestros recursos. Al final salimos perdiendo y así estamos. Y esa es una de las verdades que seguro no vais a escuchar en ningún sitio porque yo, que os estoy contando eso, yo estudié con un, en Camerún con el sistema educativo francés, donde los libros de texto venían de Francia. Todo lo que me vendía, Yo me sabía todas las calles de París y los monumentos antes de venir a Europa. Tenemos un monumento de De Gaulle. En la, la, la calle más grande de mi ciudad tenemos un monumento de De Gaulle. ¿Cómo nos explicamos todo eso? Y esa es la relación que tienen esos países con África. La economía de más de 100 millones de personas en mano de Francia. Y cuando los países empezaron a quejarse de esa moneda, ¿qué hizo Francia? Dijo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear bancos centrales en cada región. Está la región de África Central, está la región de África del Oeste. Vamos a crear bancos centrales. Pero, ojo... África del Oeste tiene su Francocefa, África eh, Central también tiene su Francocefa y entre los, los, las dos regiones no puede haber intercambio, ni comercial, ni intercambio. Si sales con el Francocefa de la zona central y vas al Oeste, ya no te vale absolutamente nada. Y cuando se crearon los bancos centrales, dijeron ahora, vamos a poner eh, gente que van a dirigir los bancos centrales. Pusieron dos franceses y uno de la región. Y ahí cada decisión se tenía que votar por mayoría. decime un poco, porque a veces hasta nos toman por tontos, yo muchas veces lo digo. Y ojo, yo lo digo siempre, y yo viajo muchísimo, sobre todo el tema de la segunda descolonización de África. Yo creo que está en las manos de los jóvenes africanos, porque África no está eh, descolonizada. Y esa segunda descolonización la vamos a tomar nosotros, jóvenes africanos. Tenemos varias plataformas donde jóvenes de diferentes procedencias de África estamos trabajando, sobre todo los que han eh, estudiado en Occidente, porque yo una de las cosas que digo siempre es que yo me abrí los ojos cuando vine aquí vi realmente lo mal que estaban haciendo las cosas ahí, lo sabía, pero cuando empecé a leer autores africanos, realmente, es donde me di cuenta de que estamos viviendo una segunda eh, colonización y ese proceso de descolonización va a ser un proceso de descolonización intelectual. Eso también hay que decirlo, porque todos los líderes africanos que se han levantado y han dicho desde aquí hasta aquí hemos llegado, han acabado con ellos. Pero a nosotros, la nueva generación, consciente que sabemos la manera en la que hay que cambiar las cosas. Antes ya no se hablaba del franco sefa, era un tema tabú, pero ahora sale ya en los medios de comunicación. Hace poco también estaba hablando de Emmanuel Macron y yo creo que estamos avanzando en eso y tenemos que empezar ya con esa descolonización económica de África. Vamos a rascar cinco minutos para una pregunta más y cerramos, ¿vale? Bueno, primero de todo, te quería dar las gracias, la verdad, me he emocionado escuchándote. Creo que las personas que llevamos esta lucha en la calle, solo nosotros sabemos lo difícil que es. Y yo francamente te quería hacer una pregunta, porque como has comentado, estuviste desencerrado dos meses en el CIE y tal. Y, y claro, yo cuando me encuentro en este trabajo de calle, eh, me doy cuenta que no solo las personas que, que inmigran, es decir inmigrantes de primera generación que llegáis aquí y lleváis uh, unos años y tal, después podéis acceder a los estudios con muchas dificultades, sino que nos encontramos a jóvenes que han venido aquí con tres o cuatro años, que los padres han obtenido una residencia a través del trabajo, pero que han perdido la residencia y que en consecuencia los niños también han perdido los papeles y que estos niños pierden la ilusión para estudiar porque dicen ¿para qué voy a estudiar si no voy a poder ejercer unas prácticas? ¿Para qué voy a estudiar? si no voy a poder ir a trabajar en ningún sitio porque no me van a contratar. Y esta es una realidad que estamos viviendo hoy día, sobre todo en Barcelona. Y hablo a primera mano porque mis hermanas están en esta situación. Y muchas veces me cuesta muchísimo... Eh, transmitirles esta eh, ilusión para que sigan estudiando, aunque quizás tengan que dejar ese grado superior a medias y recuperarlo en tres o cuatro años cuando consigamos comprar un contrato ilegal, porque es muy difícil que las contraten, ¿no? ¿Y cómo, cómo tú conseguiste sentir esta ilusión de decir voy a seguir pase lo que pase? ¿Cómo les transmites esa ilusión a estas jóvenes que no nacieron como yo, que me siento una privilegiada en este sistema de mierda, y así de claro lo digo, que me siento una privilegiada de poder haber nacido con un DNI en el bolsillo cuando realmente eso no dice nada sobre nosotros, ni dice nada sobre nuestros estudios, ni nuestros conocimientos como persona. Y solo quería decirte eso. Gracias por, por, por tu testimonio. A ver, ¿de dónde saco la, la, la ilusión y, la, y las ganas? Yo creo que la, la traía de, de mi país. No voy a decir de fábrica porque yo he sido un niño bastante inquieto desde siempre. Pero es verdad que hay momentos en el que piensas tirar la toalla. No lo voy a negar. Eh, yo estuve dos años eh, cruzando medio África antes de poder llegar a, a España. Y cuando llegué a España también encontré obstáculos y obstáculos. Yo recuerdo... Eh, cuando llegué a, a Córdoba, porque en Córdoba es donde empecé eh, esos estudios, cuando llegué a Córdoba hice una lista de los institutos de Córdoba porque me dijeron que no podía seguir con mis estudios, tenía que sacarme la, la ESO y graduado de escuela. Entonces eh, hice una lista de los institutos de Córdoba y salía todas las mañanas para ir a decir que quiero estudiar. Algunos me decían que no lo podía hacer porque no tenía papeles, otros que no tenía ni siquiera el pasaporte. Y yo localicé, eh, buscando por internet, localicé que había algo que se llamaba Consejería de Educación. Digo, ah, pues ahí tengo que ir, porque si todos los institutos dependen de la consejería, pues algo tendrán que, que hacer. Yo recuerdo los primeros días, cuando llegaba me decía que no lo podía hacer. El primer día me dijeron que no podía. Yo iba todos los días, a veces encontraba a la misma mujer que al día anterior me dijo que no podía, y yo me ponía al lado porque sé que me va a volver a decir lo mismo. Por si llega alguien que lo puedo contar esto. Entonces esta mujer un día se fue a hablar con, con su jefe ahí. Y me llamaron y me dijeron que ya que vengo todos los días, eso demuestra que tengo interés. Me van a, a apuntar para hacer el examen eh, porque por medio telemático no lo pueden hacer porque no traía el NIE. Eso también es una barrera ya. Entonces me lo hicieron eh, de manera eh, manual. Me apuntaron y cogieron mi teléfono y me dijeron que eh, me llamarían una vez que me hayan, me hayan asignado a un instituto donde poder eh, hacer el, el examen. Y después de una semana me llamaron para decirme que sí que podía hacer ese examen. Y para mí fue uno de los mayores logros. Algo que aquí, por ejemplo... Cuando un niño nace, lo, na, na, nace de fábrica con eso, el derecho a la educación. Pero te das cuenta de que ese derecho también, que ojo, recogido también el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tampoco eh, eh, me, me, me, toca, me toca a mí. Entonces, cuando me dicen eso, me presento evidentemente, y eso que estaba en situación de calle, yo, cuando llegué a Córdoba, estuve tres meses durmiendo en la calle porque no conocía absolutamente a nadie y tenía ganas de estudiar. Y una de las cosas que pensé, dije, yo bien bienes materiales no tengo, pero estoy en esta sociedad en la que también tengo que aportar algo. Y lo que pensé es en los idiomas que traigo. Empecé a dar clases a la gente, clases de los idiomas que sabía de manera gratis para ir conociendo a la gente. Llegué a Córdoba en mayo, y ese eh, examen se celebraba en junio. Me presenté a ese examen, tuve un mes más o menos de preparación. De hecho, me decían que no lo podía hacer porque es difícil, es complicado para una persona inmigrante. Les aseguro que cuando cogí los exámenes anteriores, no vi absolutamente nada de difícil porque muchas veces incluso... No valoran los estudios que traemos de África y yo les puedo asegurar que los estudiar en África es mucho más complicado en tema de materia y todo lo que conlleva ¿eh? que aquí. Me saqué ese examen y de ahí seguí con mis estudios. Es verdad que llega un momento en el que yo antes de entrar en la universidad yo no podía estudiar porque nunca me han dado una beca. A pesar de trabajar en España y de cotizar y de todo, y de pagar mis impuestos aquí, yo solicito la beca, nunca me la han dado. Ahora mismo estoy estudiando en una universidad privada, porque cuando llegó, un momento, cuando llegó el momento de ir a la universidad, yo eh, hice todos los trámites, pero me vi bloqueado, porque no lo podía pagar. No tenía acceso a la beca, por lo tanto tenía que dejar los estudios. Y una vez... Fui a dar una conferencia en una universidad privada y la manera en la que salió la conferencia me dijo el rector, tú tienes que venir a estudiar aquí. Y así fue, así fue. Me dijo, tú tienes que venir a estudiar aquí, te vamos a decir cómo tienes que hacer para solicitar la beca, una beca que tenemos aquí para que puedas seguir estudiando y ahí sigo, en esa universidad, estoy siguiendo con mis estudios. Y yo, pero yo les aseguro que los obstáculos en nada ayudan. Y una de las cosas, en este caso eh, me dirijo a ti, una de las cosas que tienen que pensar eh, tus sobrinas o tus hermanas es que tienen mucho que aportar a esta sociedad. Tienen muchísimo. Y a mí es lo que me, levant me hace levantarme todas las mañanas. Yo recuerdo que Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel para poder acabar con el apartheid. Yo no tengo motivo para quedarme en mi cama. No tengo ese motivo. Por lo tanto, lo que me hace levantarme toda la mañana es un poco es, esa ilusión de decir esa gente que me dicen que no puedo, demostrarle lo contrario. Porque sí que podemos. Esa es una de las cosas que digo siempre. Por lo tanto... Que sepan que tiene muchas cosas, muchísimas, tiene muchas cosas que traer, que aportar a esta sociedad y la sociedad les necesita. Eso también tienen que saber. La sociedad les necesita. Lejos de lo que la gente a veces dice, no podéis, aquí no sois la bienvenida. No, no, no, no. Yo creo que puedo y para demostrarlo me tengo que levantar todos los días para hacer lo que haga falta para demostrarlo. Yo creo que ahí está la clave.